Bien, ¿qué tal gente? En este video les quiero enseñar cómo reemplazar o cómo cambiar este tipo de selector de velocidad de, de un ventilador. Este nos hace más el clic que es el que por ahí uno se va a dar cuenta en qué, en qué posición está. Al no hacer el clic no sabemos si hizo contacto o no. Y por ahí si estamos al máximo de la velocidad y queremos bajarlo no sabemos si lo bajamos o quedó, o quedó seleccionado bien. En este caso tenemos otro. También es viejito, es usado, pero con la diferencia que ya hace el, el clic, Así que lo que vamos a hacer es sacar este viejo Y ya tenemos que son los cables. Lo que vamos a hacer es... Mayormente, en este caso, la corriente entra en la, en la llavecita esta. Y sale de este lado. Y cuando manda corriente, a lo que es el selector, que es el positivo. Y sale por lo que es el retorno este es el retorno del ventilador y este sería el positivo lo que vamos a hacer es cortar acá tenemos un cable y cortamos el otro cable vamos a probar si este selector entra acá y si tenemos suerte lo único que vamos a hacer es intercambiar la cargasa adelante yo lo que voy a hacer lo voy a sacar a este Y no, vamos a tener que, que cambiar todo junto. Vamos a tener que cambiar también la cajita de atrás. Como verán, acá dentro tenemos dos tornillos. Tenemos uno acá y el otro acá. Y en esta ocasión tendremos que hacer unos nuevos huecos. Bien, ahí ya saqué lo que es la carcasa. Y por ahí, una vez que tenemos los huecos acá, por ahí es más complicado coincidir que hacer en el nuevo Así que ahora es más recomendable arrimarlo acá. Girar. Lo que hacemos es, con un destornizador, marcamos un poquito acá. Y el otro acá. Así que ya vamos a tener lo que he presentado el hueco. Bueno, esto lo hacemos con con un destornillador nada más. Aquí tenemos un solo hueco hecho. Después lo que hago es agrandarlo con otro destornillador más grande. El procedimiento de acá es lo mismo. Lo hacemos acá. agrandamos con el otro y ahí queda. ahora lo único que resta es poner los tornillos con el otro tornillo y no se olviden de hacer la por acá adentro antes de atornillar a la pared Tenemos un uno ahí pero este lo pueden ir atornillando ahí atornillamos el otro Presentarlo mayormente la línea va en el medio. No sé si alcanzan a apreciar. A ver, acá Me mostré con un destornillador que está conectado en este terminal. Bueno, mayormente la línea es esta, la del medio, y acá iría el retorno. En esta ocasión, tenemos línea y este retorno, así que lo que vamos a hacer es conectar en ese. bien, ahora como no tengo quien me sostenga esto y por ahí en realidad necesito trabajar solo, lo que yo hago es una pinzita de esta, lo que hago es engancharlo acá y la otra la muerdo acá muerdo ahí Voy a bajar un el teléfono ahí Y lo que voy a hacer es Como dijimos el gris este era Bueno, hoy teníamos conectado un cable rojo ahí Que yo lo único que hice es no como estaban palmados para que no vayan mucho en cable Así que tenemos el retorno Que va acá y lo que hacemos es meter cinta aisladora para evitar lo que es el contacto ese y bueno acá tenemos como dijimos hoy la fase acá tenemos la fase siempre hay que mirar que esté cortada la llavecita la ¿no? así que bueno... lo que vamos a hacer es... conectar como acá tenemos corriente, por ejemplo, lo que hice es no cortar la corriente para mostrar bien ustedes tenemos... dispositivo A ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es aislar ese cable Bien, ahí ya tenemos aislado Ahora lo que tengo que hacer es conseguir un, un par de tornillitos Posiblemente sean estos, pero estos son medio cortos, así que a ver si consigo otros tornillitos Bien. Voy a sacar el de abril, este lo tenía acá Y lo que voy a hacer es proceder a embutir a lo costado del cable Así como están viendo acá ahora Metemos un tornillo acá como para tener una guía. y uno y tenemos otro también lo hacemos con y se quedó este tequita no sirve para nada solamente cuando tenemos luz yo en, en mi ocasión no tengo luz así que lo que hacemos es Probamos el 5 que como máximo voy a poner a la, la intermedia. Y ahí quedó, eso sería la intermedio. Bueno, gente, espero que les haya servido, os haya gustado el video. Y si fue así, les invito a que le den me gusta, compartan y se suscriban. Hasta el próximo video, gente.